Hoy, 21 de marzo, es el día contra el racismo y la xenofobia. Nosotras somos trabajadoras y trabajadores migrantes. Cuidando a nuestros mayores y trabajando en residencia. Viviendo en la calle como parte del colectivo de manteros. Sosteniendo vuestros hogares como trabajadoras de hogar y de cuidados en lucha. Llevándoos a casa comida y mercancía, somos riders contra la precariedad a las personas que vivimos en Euskal Herria que hacemos un trabajo social y fundamental. A pesar de que la pandemia ha puesto en primera línea trabajo esencial a los que antes apenas se debe importancia. Nuestra condición de personas migradas eh, nos hace invisible muchas veces ante los ojos de la sociedad. La ley de extranjería del Estado español y las normativas laborales vigentes nos condenan a permanecer en la economía sumergida. Muchas vivimos ocultas e indefensas. Para poder acceder a una vivienda digna y al padrón social. A la hora de negociar derechos. O cuando queremos desarrollar proyectos como nuestra cooperativa. Ante muchas discriminaciones y vulneraciones que sistemáticamente sufrimos, nos organizamos. Ya somos muchas las personas migradas que encontramos en el sindicato LAP, un punto de encuentro para conocer nuestros derechos y reivindicarlos. Únete a nosotras. Hoy, 21 de marzo, decimos firmemente Basta de precarizar nuestras vidas Papeles para todos Ninguna persona es ilegal Migrar es un derecho Convenios ya y organización colectiva para todos los sectores Frente al racismo global, acciones sindical. ¡Vamos!